Este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey estamos hablando de cuero de zorro en Lauquen a 480 kilómetros de capital federal por ruta 5 y ruta 33 y bueno acá ofrece los servicios Hugo Loreda un guía muy reconocido eh, también por su sobrenombre Daica Pesca está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca están haciendo muy buenas pescas de pejerrey eh, más que nada con paternoster buscando abajo o con línea de flote y brazoladas largas de 80 centímetros un metro lastrándola con una munición haciendo que baje más rápidamente lo que se como van a ver en imágenes eh, los portes son excelentes un promedio de 500 gramos pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado, la laguna por suerte tiene 3 metros en la parte más profunda y tiene, se encuentra en buen estado, sabemos que es un año difícil, las lagunas hay muchas que están con problemas de, de agua como debido a la sequía, así que esta es una de las que está eh, en buenas condiciones, así que le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Lorea, como la pesca aquí en cuero de sordo. Bueno, acá estamos con los chicos de La Pampa. ¿Cuánto hace que vinieron ustedes? Hace dos semanitas Vito, vinimos y volvimos. ¿Y cómo les fue hoy? De 10. Mejor que la otra vez. Mejor. Porque ahora atrapamos los matungos de 700, 800 gramos, más o menos. Bien. La verdad es que muy contento. A ver, vamos a verlos. Va, terrible matungo, ¿eh? Ahí tienen comparación lo que es la lata de 20. Terrible pez. Muy bueno. Muy buena pesca tuvimos hoy, ¿eh? Bueno chicos, muchas gracias como siempre ¿eh? Bueno, gracias chicos Nos vemos la próxima Gracias cuero de zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca, salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada, comunicate al teléfono 2392 92 52 43 79 o al 2392 92 48 40 52, Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca.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 Instagram Escualo Oficial.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 viajando hacia Laguna picasa sur de Santa Fe, ingresando por la localidad de San Gregorio. Vamos a estar realizando una nota de pesca de pejerrey, un relevamiento junto al guía Hernán Fiorentini de Fishing Excursion. Eh, tiene un equipo de embarcaciones albatros 640 con motores cuatro tiempos, bueno, brindando un servicio realmente de primer nivel. Así que bueno, ya estamos acá pronto a bajar al camino de tierra para transitar los últimos 10 kilómetros que nos separan del espejo. Así que bueno, ya vamos a ir mostrando las imágenes cuando ingresemos al pesquero. Vamos a tratar de charlar un poquito también con, con el encargado del pesquero para que nos cuente las mejoras que han hecho en esta temporada. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Estamos moviendo todo el, el estacionamiento de embarcaciones. Estas son las embarcaciones de los guías. Tiene un buen servicio de guías, la laguna, mucha cantidad de embarcaciones. Tiene también bajada de lanchas para lanchas particulares. Así que ya lo vamos, vamos a ir mostrando. Estamos viendo un poco las embarcaciones del equipo de Fishing Excursion, el Vatro 640, motores 4 tiempo. Buenos días amigos pescadores. Ya nos encontramos acá, Laguna La Picasa, en Pesquero Laguna La Picasa. Acá estamos junto a Hernán Fiorentini, quien es nuestro guía, con quien vamos a salir hoy a hacer la nota y con Hernán Swap, el ruso como lo conocen acá en El Pesquero, él es el encargado precisamente del pesquero y bueno, bienvenido al programa ruso y bueno aprovechar para contarle un poquito a la gente cómo es este inicio de la temporada 2023, las mejoras que han hecho, los servicios que va a contar el pescador cuando, cuando llegue a la laguna. Buenos días Eduardo, eh, buenos días Hernán, eh, bueno acá quienes habla el ruso encargado del pesquero como dice Eduardo, eh, bueno eh, acá el, un poquito lo que va a ser el inicio de temporada, pues ya dimos inicio, nada más que, bueno, eh, problemática del agua que por ahí no podíamos iniciar muy, muy temprano, pero... Mucha bueno, bajante, mucha sequía, mucha temporada. bajante, sí. sequía, eh, entonces profundizamos el canal para que no tengan inconvenientes las embarcaciones, hacer un, una nueva bajada, porque la bajada como las que han visto el año pasado no, no, no la pudimos brindar, y bueno, eh, por lo menos por el momento no tenemos ningún inconveniente, gracias a Dios. Perfecto. Decimos también que espero que va a contar con sanitarios, cuenta con sí. parrillas, lugar para acampar, ¿no es cierto? Sí, sí, ningún problema. Hay baños químicos, eh, playas para, para acampar, para venir con un motorjón, casilla eh, tenemos, lo único que no tenemos es luz eléctrica pero ningún inconveniente, si hay que cargar un teléfono eh, brindar un poco algo de luz ni, un, ni un, ningún problema Perfecto, ya estuvimos mostrando un poquito las instalaciones recién cuando llegamos, estuvimos mostrando las lanchas manos, así que bueno, fishing excursion es este año a full acá en Laguna de la Picasa y otro año más acá en la Laguna de la Picasa junto al metiero la Picasa y bueno, eh, sabemos todos que estamos arrancando la temporada y bueno, ahora vamos a probar vamos a probar y va a ver la... este... Lo, lo, la gente. Los resultados los de la resultados. Acá estamos, ya, ya nos estamos subiendo a la embarcación junto a la gente de Payo, Argentina, que por supuesto me facilita toda la indumentaria para las notas. Ya salimos a pescar y vamos a mostrar en imágenes y espero que la disfruten. Bueno, acá ya estamos navegando, ingresando a la laguna, con precaución porque hay muchas, muchos palos, y bien están todos marcados, están marcados con bandera o con bidones, pero bueno, hay que navegar con precaución los primeros metros, los primeros 4.000, 5.000 metros en una zona donde de campos inundados y han quedado, bueno, todos los, los postes de viejos alambrados y hay que tratar de, de no tener ningún inconveniente, ningún accidente. Sí, ya estamos acá en la laguna, arrancando la pesca, eh, mostrando el equipito que vas va a utilizar vos, así ya la gente se va poniendo a tono con lo, con lo que tiene que traer. Bueno, estamos con una tania de laguna brava, con, con y really Multi y una bollita palito. Perfecto, boya de línea de tres bollas, bajadas que cuando estamos... Ahí estamos entre 20 y 30 centímetros. Arriba, está picando ah, arriba, está picando claro. arriba. Dale, perfecto, ya armamos y tiramos... ¡Ay, ah, mojarra viva como carnada, por supuesto! Estoy, estamos. Sí. De la Picasa con con Hernán Gerentini Fishing Excursion. Vamos, muy bien, Hernán. Vamos arrancando de poquito a la mañana. Para, para. Vos. Vamos, nacito querido. Vamos, nacito querido. Peje, chelindos peje. Bueno. En Berizo Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pequerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejores zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey ...con bollas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura... ...máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento... ...dedicados principalmente a la pesca de pejerrey... ...brindando productos de excelente calidad... ...venta mayorista al 2364 34 66 97 en Instagram y Facebook... ...Cauque Pesca. Señores del pescador... Acá en Mariano Pesca siempre le tiramos cosas que son insólitas. Sabemos que está habiendo muy buena pesca de pejerrey en Cochicó y en En Cochicó la única cualidad que el pescado está casi a 3, 3 metros y medio, pero hay una pesca que es extraordinaria. No hagan la depredación que he visto de gente que mete 200 pescados en un bote entre dos personas realmente está como acardumado se pesca con un paternoster esto es para hacerla más difícil en este momento pero para disfrutarla camina muy bien a la salada de madaria que hay buen pescado escuchen porque no lo van a escuchar dos veces en este año ustedes recuerdan la inflación que hubo bueno acá en mariano pesca estas líneas platita en mano ¿eh? así no me vengan con pavada en napolitán platita en mano 1100 pesos No existe Ustedes van a cualquier negocio y no van a conseguir las tres boyas Por 1100 pesos Acá le vendemos las tres boyas Pilotín, rotor de acero acero 1210 Hay algunas que vienen con el rotor yo-yo Ven, para regular Otras con boyas yo-yo Ven, tenemos de todo preparado Para esta temporada Cash, 1100 pesos Los esperamos en el mostrador Ni en Mercado Libre lo consiguen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 amigos de pescador, de zona pesca, cómo están cómo les va. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarle un par de combitos y algunos files y cañas por separado. Por ejemplo, lo que es la pesca de embarcado. Tenemos la opción de la marca Waterlock. El rile es el Tracker. File de muy buena capacidad, carretel metálico, manífero metal. Eh, la caña es de grafito. Todos los modelos que ven acá son cañas de dos tramos, pero también disponemos en un tramo. Es una caña de grafito para pescar con multifilamento o con nylon. Cualquiera de las dos opciones que, que precisen, la verdad que pueden usarlo tranquilamente Esta es una opción de la marca Watroy, tenemos una opción en la marca eh, Omoto Y la marca Colony por ejemplo, como era este, el es Colony La caña es Omoto, también es una caña con muy buena potencia en dos tramos Con pasajeros de óxido de aluminio Después tenemos alguna opción en caña, un poquito de, más blanda de punta aquellos que le gusta hacer trolling o que explican algo más suave eh, a la hora de sensibilidad eh, la caña es de la marca Colony también es una, una caña 15 45 libras en grafito con mango de corcho bueno. bueno seguimos pescando acá en Laguna La Picasa punta fishing excursion internado Fiorentini Esto se va dando che, la pesca, pescadito a medida. Bueno, también Mira. sacamos mojarrones. Están todavía activos, hay que decirle a la gente, todavía están activos los dientuditos de laguna, los mojarrones. Pues bueno, las temperaturas no han descendido lo suficiente, así que bueno, mezcladita la pesca viene. Bueno amigos, estamos acá promediando la jornada de pesca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar un ceviche de pejerrey. Un ceviche de pe pejerrey. Obviamente eh, yo ya traje el pescado cortadito, limpio, porque como es pescado crudo hay que tenerlo bien, bien lavadito. Eh, así que nada, bueno, va a enfocar acá. Acá tenemos ya el pejerrey cortado. Tenemos morrón rojo, morrón verde, cebolla. Cebolla blanca en este caso porque no conseguí cebolla morada y perejil, ¿eh? que es el, el toque del ceviche. Yo le puse un dientito de ajo picado también, algunos se lo ponen, otros no, eso va en gusto de cada uno. Un poquito de sal y pimienta. Esto lo vamos a agregar ahora el limón. Esto se cocina con limón y lo vamos a dejar con el limón unos 20 minutos, media hora, para que se vaya cocinando la carne y luego poder comer. Acá tenemos ya los limones exprimidos, trajimos el exprimidor y todo. Acá vamos a exprimir uno más para... Así ustedes ven. Bueno, y acá. El juguito de limón lo vamos a empezar a echar en la preparación esta. Ahora vamos a exprimir unos limones más, por supuesto. Esto lo vamos a ir mezclando con el jugo de limón. Y después de 20 minutos, media horita, vamos a mostrar cómo va quedando el pescado que se va a ir cocinando con este jugo de limón. así que nos vemos en un ratito bueno, seguimos pescando mientras esperamos que se haga el ceviche que, se esté, que esté listo, seguimos con los peques lindo pejerrey lindo pejerrey che espectacular es Hernán, muy bueno muy bueno che lindo tamaño más parejito eh bárbaro bueno seguimos con pescadito en casa espectacular ya el ceviche le debe faltar poco muchachos ahí lo vamos a mostrar también dale seguimos Bueno, cambiamos línea, ahí mostrar a Rampus en eh, unas bolitas blancas eh, para ver si cambiaba el pique. Bueno, recién tiramos con la línea nueva y apareció uno lindo, 32 centímetros más o menos. Así que bueno, seguimos pescando. este, pequeñito, bueno ya vamos con el ceviche muchachos bueno amigos, llegó el momento de presentar el ceviche, lo prometido es de deuda 40 minutos, lo tuvimos ahí cocinándose con el limón, así que bueno vamos a, a mostrar al carnancito cómo va quedando mirá, cómo cambió el color del pescado como la carne se puso bien blanca, un blanco mate ¿eh? pues el limón lo va lo va cocinando Así que ya lo vamos a probar. Vamos a servir en dos. Para mí, vamos a compartir una jornada de pesca y de gastronomía, Puesto esto está realmente fantástico. Una alternativa más de, de una salida de pesca: prepararse un cevichito, obviamente, traer agua potable para limpiar bien el pescado, para lavarlo. Nosotros ya lo trajimos cortado, como dije hoy. Poner un más. Así que ahí les pasó el... mm. Impecable, impecable, muy sabroso Acá venimos con uno Hernán, clavó uno lindo Lindo, lindo pescado ese Hernán Lindo pescado. Bueno, van apareciendo algunos más lindos, che. Viene medio duro el día, pero bueno, se va dando el pique de a poco, se va dando. Bueno, amigos, finalizando la jornada de pesca acá en Laguna La Picasa, Pesquero Laguna La Picasa, junto a Hernán Fiorentini de Fishing Excursion. Así que bueno, eh, habrán podido apreciar en las imágenes eh, la pesca que hemos logrado Hemos filmado unas cuantas capturas, otras bueno, no las hemos podido filmar todavía porque no, no nos dan los, los tiempos para agarrar la cámara este, Así que bueno Hernán, queremos agradecerte como siempre por, eh, este, por participar del programa este, Por mostrar a la gente lo que está rindiendo ahora la Laguna La Picasa Si bien todavía hoy tenemos un día casi de 30 grados, todavía sí. hace mucho calor, mucho calor por eso también mezclado con el pejerrey hemos visto bastante capturas de, de mojarrón o de dientudo. Pero bueno, vamos este, a tener esperanza que con el correr de los días, a medida que bajen las temperaturas, se va a empezar a activar este, muchísimo más el, el pique de pejerrey. Bueno, Eduardo, gracias a vos por visitarme, por estar siempre con, conmigo, este, siguiéndome. Y sí, estamos en principio de temporada. Vos sabés que hace mucho calor, eh, la pesca todavía no se define. Vamos a decirlo claro, lógicamente que bueno, esto es minuto a minuto y semana a semana. semana, a semana, semana. exactamente. Entonces, bueno, no queremos ni falsas expectativas ni, ni decirle una cosa por otra, sabe cómo trabajo. Este, así que bueno, hoy con 30 grados, mañana gente, 30, 32 grados. Exacto. La gente que llame, vos le vas a contar cómo con Yo le a decir, como y... el, el, el, el tema de la pesca. Y bueno, de este año este, eh, anexamos todo el equipo de astillero ALEM, eh, toda línea Albatro 640, todos con motores cuatro tiempos, toda línea 22-23, así que, bueno, la gente lo que tiene que hacer es llamarse, servicio, comodidad, la tienen acá. Perfecto, un servicio de primer nivel, un servicio diferencial acá en Laguna La Picasa, acá junto al equipo de Fishing Excursion de Arnaldo Fiorentino, y bueno, y todo tu grupo de guía que están todos equipados con las mismas embarcaciones. Así que bueno gente, esperemos que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado las imágenes. Agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer las notas y será hasta la próxima.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 Hola amigos, bueno queríamos mostrarles, ya estamos arrancando la temporada de pejerrey, ya se vienen los grandes pejerreyes en el río de la Plata, en las lagunas, esperemos que tengamos un poco más de agua así podemos disfrutar de esa pesca que es tan linda. Eh, bueno, para, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico, porque ya tiene un par de años, el FX, que viene en la caña de 410, toda de grafito de excelente calidad, pasa pasadilos de óxido de aluminio ahí la vamos a abrir para el capuchón obviamente para que no se golpee, no se lastime vamos a sacar el capuchón sí, todos los tramos todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados, entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos eh, qué tramo corresponde como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX el C3000 que es un reel excelente, carretel metálico, manivela metálica, tres rulemanes, anti-revers instantáneo en todas las posiciones, realmente un combo muy liviano, de muy, muy buena acción, una acción de punta muy buena, excelente, con un precio bárbaro, ¿sí? no se lo pierdan porque no hay mucha cantidad, sabemos que hay problemas con la importación, así que esperamos su consulta, no duerman, eh, esto viene obviamente provisto en su funda y una funda de transporte general para la caña y el reel, eh, así que bueno nada, esperamos su consulta, envíos a todo el país. Tarjeta de crédito, como siempre, transferencias bancarias, así que esperamos su consulta. Nos vemos la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 Amigos, miren dónde estamos, Laguna, estamos haciendo Laguna temprano, reapertura temporada de Laguna, diríamos, estamos en Laguna de Goizueta, ¿eh? aquí cerquita de Desarrollo, bueno, tuvimos unos días aquí en nuestra zona de mucho frío, como, como ustedes saben, este, eh, lo que fue sobre finales de febrero, ¿eh? 20 de febrero estamos más o menos, Tuvimos unos días de mucho frío, bueno, esta laguna se activó, tuvo saliendo buen pescadito, así que dijimos con el ruso, vamos a probarla un poquito este, para, bueno, para ir variando también un poquito con las imágenes que estábamos haciendo mucho mar. Así que bueno, 20 de febrero del 2023, estamos acá en la Laguna de Boizueta para probarla y bueno, vamos a ver cómo encaramos esto. Bueno, acá estamos con el Ruso. ¿Cómo va, Ruso? Buen día, gente. ¿Cómo le va, Calafate? Eh, vinimos hoy, domingo, eh, de una escapadita para ver qué podemos mostrar de Pejerrey. Un ratito. Mismo, el... Un ratito. Son las, como pueden ver, 11 y cuarto. Bien, bien. bien. Venimos, a sí. venimos a comer los bifecitos Exacto, pasamos un día, está lindo, no hace calor Y bueno, a ver si le podemos mostrar algo, que algo está saliendo Bueno, ¿qué tenemos de carnada? Eh, bueno, acá de José Rodríguez, este, plateada eh, congelada ¿Está complicado para conseguir plateada viva? Sí, se secaron mucho las lagunas, eh, recién inicia la temporada No hay gente que tenga plateada, eh, hay que tratar de ubicar lugares y todo por el estilo Pero bueno, yo calculo que para la temporada va a haber bueno muy buen estado ¿tás? sí sí está muy buena tenemos anchoa del repunte sí, sí. Eh, un magrú para tira a ver que podemos a ver probar las tres carnaditas bueno dale vamos a encarar eh línea de fondo línea de fondo podemos levantarla un poquito o nada más pero para solivar un poco con un kitipón bueno, le vamos a ir contando sobre el, sobre el momento nomás, como diríamos. Bueno, acá tenemos la platerita de José Rodríguez, buchardo, 1051 para los que quieren de todos los tamaños. Está congelada, como dice el ruso, pero muy bien conservada. Y anchoita, que esta sí está congelada bien, este, del repunte pesca. Bueno, también tenemos un pedacito de madrú, como se ve ahí. Que por ahí buscamos este, carnadas con también un poquito de olor, dado que bueno... El agua en este momento está un poquito turbia. ¿eh? Así que bueno, aquí estamos. Laguna de Boisueta, ojalá que podamos tener algún pescado bueno, algún pejerrey bueno para mostrarles a ustedes que esta laguna yo creo que esta temporada va a dar muy buen pescado. Primer pique. Primer pique. Fue rapidito. ¿Eh? Fue rapidito, fue. Sí, fue rápido. No es tan bueno. Bueno, combatido, un peleador, mirá, sí, este, a mira. Sí, el picómetro no usaba lindo. Chiquitito. Mira qué pescadito. Y se robó, mira. Se robó. No tuvo cargo y se robó. <risa> así ah, mira qué lindo pescadito, eh. Media hora hace es que estamos acá. Nos pusimos tomates y bueno ya picaron dos, uno chiquito y este bueno que vean dar los 400 gramos, eh. <ríe> <bueno>. <ríe> Espectacular. Vamos a proceder a devolverlo, calafate. Vamos a devolverlo, vamos a devolver. Tirando con la caña con la patria de arroz buscando el grande. ¿eh? Y ahí viene, eh. Buenísimo. Es malísimo tu cachito dentro. Mete tu cachito dentro. <risa> los dos anzuelos por las dudas mira qué belleza hermoso ¿eh? es lo que vinimos carruso ¿eh? nos dijeron que estaban sacando pescado grande para que hueguay nos dijeron que estaban sacando pescado grande y es cierto ¿eh? hermoso se comían los dos anzuelos los dos anzuelos mira acá voy a sacar uno este tenía anchoa y aquella una plateada. Anchoa y plateada, comió, las dos cosas. Sí, espectacular, espectacular. También lo vamos a devolver. 710 gramos, ¿eh? El hermoso viñito, Muy bueno, muy bueno. Palpicadito. Mirá cómo lo devolvemos, palpicadito. Dale, ahí va. A ver cuánto hay. Bueno, decime, me, decime Ruso ¿Cómo va la cosa? Bueno, terribles los bifes que te dio Quique De primera vos, Ahí lo está, filmando, vas a ver lo que es lo que es De primera este, Me tocó de vuelta a mí Fui el que menos pescó hasta ahora Y bueno, puedo venir bien en la, Estamos en la laguna de Goyceta, Como vos dijiste Buen pescado tiene, muy buen pescado. Para el picadito va a salir terrible. Así que bueno, vamos a degustar los bifes ahora. Dale, dale. ¿Eh? Bueno, acá seguimos entonces en Laguna de Boisueta, Perdón, de lo Kike Godoy, ahí en Iputri 8... 8.46. Perfecto, ahí está, eh. Gracias, Quique, como siempre, buenos bifes. Bueno, muchachos, acá estamos, eh. 29, no, perdón, 19, 20 de febrero soy. 20 de febrero, carnaval, fin de semana largo. Hoy es domingo, después está el lunes y martes feriado, haciendo esta pesquita aquí en laguna de Goizueta, ¿eh? cerquita de desarrollo, una laguna que seguramente este, este 2023 de, va a andar bien. Unas lagunas que se han secado mucho en esta zona. Se ha achicado esta laguna, como la vemos, con relación a lo que fue, a lo que era el año pasado y el anteaño. Pero está bien todavía, tiene una laguna de, muy, de mucha hondura. Y... El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio, atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en instagram el el.arco.iris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 Náutica Ríos, servicio general náutico más de 30 años de experiencia en el mercado. Service oficial Yamaha y Evinrude ETEC. Mecánica de motores fuera de borda multimarca, escáner y service con certificado oficial. Instalaciones personalizadas. Venta de embarcaciones y motores fuera de borda y repuestos. Pulidos y mucho más. Nautica Ríos en Justa Lima, 1453 Zárate. Comunicate al teléfono 3487-5249-45 en Instagram Nauticarios-Zárate. Y como es, este, de mucha Honduras y, y tiene todavía buen pescado. Acá no se ha muerto pescado en esta laguna, ¿eh? es para, para enfatizarlo. Y ya ven ustedes los sanitos que salió ese pescarrey. ¿eh? 710 gramos el más grande, 640 el, el otro que firmamos anterior. Bueno, no es gran cantidad la pesca, pero se está dando buenos portes. el pescado ruso va saliendo ¿eh? año mediano ahora empezó a mover un poquitito más este, le seguimos haciendo el aguanta del mismo lugar que no pensábamos cambiar pero bueno por lo menos está picando un poco más perfecto tan chiquito no es lindo pescado llévalo para la foto ya que no sale bueno amigos sigue picando algo va saliendo no los pejerre que agarramos hoy a la mañana más grandecito ahora tamaño medio chicuela bueno les cuento que hay que probar mire colorante naranja lo que me funciona lo que mejor está funcionando ahora estoy acá al reparito y también estamos usando ultra valle ¿eh? Ultra Vice sabor a ajo Que lo puede conseguir en cualquier casa de pesca de Nazareno Cajal Bueno, funciona muy bien Bueno, lo que le quería contar con esto estoy molestando, soy? no, ahí salió el cuchillo Lo que le quería contar con esto de que este, Empezamos con plateadita, empezamos con algo de anchoa y algo de magrú Y coloreado naranja pareciera que anduviera un poco mejor Hay que ir probando continuamente ¿eh? Este, el ruso está haciendo un tiro, el que más da pescado ahora el ruso se la dado toda la tarde bien y hace un tiro de 80 metros, si te quedas corto, te pasas de largo no pica así que bueno, fíjese, se ve que hay una línea que el pescado está pasando por ahí y, y poniendo el ajuste esos metros funciona, bueno esto todo prueba y error, eso es lo que le quiero decir un día va a venir y va a picar tal vez con rojo, tal vez con color verde bueno, hoy funciona el naranja y por eso se lo mostraba, acá está Naranjita, eh. Color naranjita. Tenemos anchoa, como le estabas contando vos. Y ahora le vamos a poner del amarillo. Como pueden ver. Para dar Amarillo a todos. Vamos con una persona de los pan. Para hacer forma de. No te has cagado porque finalmente preguntas. Para que tiene, bueno, tenés que laburar para, no sé, dice o no. De, de fugas, de travesa, de inspección de lujo, de inspección de referencia, pero no hacemos pero poco por Los drones, que generalmente la gente cuando tiene un que tiene algo volando, ¿no? Autónomo, pero por cambio de los drones pueden ser aéreos, pueden ser terrestres. Tenemos otros ruso, tenemos otro? no sé qué grande, pero. de claro, claro, claro. lo que fue pasando en esta zona algo que seguramente contando el mundo este lado también tiene que ver con la Bueno, Ruso, algo salió, también con devolución, pescamos ahí. Sí, la verdad que bastante pique tuvimos porque arrancamos flojito, pero después empezó a picar bastante. Este, devolvimos varios, lo que pudimos salvar, este, lo van a ver en el video. Este, pero bueno, es para venir porque la laguna que mejor está rindiendo ahora acá en la zona porque quedó muy poquito y bueno, esperemos que le sirva las noticias que le llevamos. Ojalá, ojalá que le sirva. Y bueno, levantamos algunos de los buenos, que también nos quedamos para, para comer un buen pejerrey fresco, que estamos en, en todo... Eh. Pescado, de 700, pescado de 700 gramos, eh, 500, después, bueno, chicos, salen bastante, están más gordos los chicos, pero se devuelven bastante, por suerte.